La Universidad del BioBio Bio está desarrollando un nuevo modelo de vinculación con el medio, con énfasis en la bidireccionalidad. ¿Y qué entendemos por bidireccionalidad? La vinculación bidireccional implica crear espacios abiertos y permeables para la construcción compartida de conocimientos. La vinculación bidireccional tiene tres características. Genera conocimiento compartido que resulta en propuestas de transformación y desarrollo, de mutuo beneficio para actores internos y externos. Vincula a la docencia e investigación. ¿Cómo nos vinculamos? Académicos, funcionarios y estudiantes, nos vinculamos con instituciones públicas, organizaciones civiles y empresas, a través de actividades de pregrado, posgrado, investigación, desarrollo e innovación, porque la VB está comprometida con el desarrollo de la región y del país.